En esta lección te voy a enseñar a extraer el audio desde un video. Archivo, Importar, Archivo. Elegimos el video, damos clic en Abrir. Automáticamente, Adobe Audition reconoce que este es un video y acá abajo en la parte inferior nos coloca el video del mismo y en la línea de tiempo nos ha generado tanto el canal izquierdo y el canal derecho. Canal izquierdo significa parlante izquierdo y parlante derecho. Voy a hacer un pequeño zoom aquí porque tenemos que empezar a trabajar en el audio. Desde mi experiencia, este audio está bastante bajo. De hecho, el teléfono con el que grabé es, no es un buen teléfono, no es de gama alta, pero sin embargo, ahí está el trabajo listo. Así que voy a coger esta parte de aquí, la voy a seleccionar con clic y arrastrar, para seleccionar todo este segmento. Y en decibelios le voy a subir con clic y arrastrar hacia la derecha, de acuerdo a lo que te enseñé en el video anterior. ¿Okay? Aquí podemos comprobar básicamente cómo va, la parte seleccionada y cómo está la otra parte que debemos trabajarla aún. Pero aquí voy a hacer un pequeño zoom para explicarte lo siguiente y vale la pena realmente que lo alcances a ver bien. Esto que está aquí pertenece a un segmento del de audio que hablé de manera directa y rápida, pero está dividido en dos partes. La primera parte está bastante alta y la segunda está bastante pequeña como la alcanzas a ver. Con clic y arrastrar la vas a seleccionar y en decibelios la vamos a subir un poquito hasta igualarlo a todo el segmento en uno solo, ahora haces esto clic y arrastras, muy bien y ahora clic y arrastras todo para subirlo otra vez y que te quede totalmente empatado de acuerdo a lo que vimos en la lección anterior, así es como realmente deberíamos trabajar los audios dentro de Adobe Audition.